De la Imitación de Cristo, el librito preferido de Santa Teresita del Niño Jesús, por el Padre Agustino Tomás de Kempis, 1380-1471. Libro primero. Avisos provechosos para la vida espiritual. Capítulo 15. De las obras hechas por caridad. 1. No se debe hacer lo que es malo por ninguna cosa del mundo, ni por amor de alguno pero por el provecho de quien lo hubiere menester, alguna vez se puede interrumpir la buena obra, o también emprender otra más perfecta. De esta suerte no se deja de obrar bien, sino que se muda en mejor. La obra exterior sin caridad no aprovecha, pero lo que se hace con caridad, por poco y despreciable que sea, se hace todo fructuoso. Pues ciertamente más mira Dios al corazón que a la obra que se hace. 2. Mucho hace el que mucho ama. Mucho hace el que todo lo hace bien. Bien hace el que sirve más al bien común que a su voluntad propia. Muchas veces parece caridad lo que más es amor propio, porque la inclinación de la naturaleza, la propia voluntad, la esperanza de la recompensa, el gusto de la comodidad rara vez nos abandonan. 3. El que tiene verdadera y perfecta caridad en ninguna cosa se busca a sí mismo, sino que en todas desea que sea Dios glorificado. De nadie tiene envidia porque no ama algún gusto propio ni se quiere gozar en sí más desea sobre todas las cosas gozar de Dios a nadie atribuye ningún bien más refiérelo todo a Dios del cual como de fuente manan todas las cosas y en el cual finalmente todos los santos descansan con perfecto gozo o quien tuviese una centella de verdadera caridad por cierto que sentiría estar todas las cosas llenas de vanidad